nieve y al desierto sí que te necesito después de la jungla los parados quiero que estés conmigo y bajo la tierra mi amor en el agua tú y yo no importa mi amada sí sí hay que ser minero romper el pico el hierro no importa clipe que venga que me quede pa que te quiero como un buen minero me juego la vida por ti